las bondades y también las habilidades de nuestros invitados y por ende esta noche ya está también nuestro compañero Ramiro Narváez para acompañarnos como todos los días en la conducción de este espacio mi estimado Ramiro vamos a darle la bienvenida también a nuestra invitada para esta ocasión. Saludos, Leonardo, y un abrazo para todos quienes noche a noche nos siguen a través de este, su canal virtual, La Voz del Sur, y el programa Escenario, Rostros que Dejan Rastros. Y en esta ocasión muy contentos de tener la presencia de una amiga, de una persona muy, muy querida, una madre emprendedora, una mujer que ha luchado desde muy temprana edad y que sigue haciéndolo por el bien de su familia, y también, por, por supuesto, por el bien de la sociedad, a través del trabajo que ella desempeña. Así que damos la bienvenida a Domi Jiménez. Ella se encuentra en la ciudad de Loja, ahora mismo. Así que te damos la bienvenida, Domi. Muy buenas noches, queridos amigos Leonardo y Ramirito. Quiero agradecerles infinitamente por esta invitación. Y también agradecer a las personas que están conectadas. Y a ver que, Claro, a ver qué aprendemos ver de ti, porque que... tú eres una de las mujeres que tiene una lección de vida importantísima, así que yo creo que eso es lo fundamental en este programa, aprender, motivarnos. Hay mucha gente que se inspira a través de cada historia, de cada eh, programa que proyectamos. Así que Domi, eh, empiezanos contando quién eres tú, dónde naciste realmente, tu familia. Eh, bueno, sí, eh, mi familia, te cuento, Remirito, que es numerosa. Somos 13 hermanos, de los cuales dos son fallecidos. Eh, mi familia es humilde, llena de muchos valores. Yo he nacido en Valladolid, soy de Zamora, <ríe> pertenezco a Zamora. <ríe> uh -huh. Ya, pero luego mis padres viven en el Cantón Calvas, en la parroquia que se llama El Lucero. Uh -huh. Ya, ahí eh, he estudiado en la Escuela Carlos Montúfar, luego he estado en el colegio 14 de octubre y desde muy temprana edad eh, me ha gustado esto de las manualidades. Uh -huh. En el colegio recuerdo que mis trabajos de manualidades eran los primeros que eran este, puestos en exposición porque eran muy bien hechos. Siempre me ha gustado lo que es bordado, tejido y, y también por parte de mi madre, sus hermanas han sido han súper, sido súper este, hábiles para la costura y, y eran profesionales. Ellas me invitaban a sus casas para que yo les ayudara a esto de pegar botones, hacer dobladillos y no me gustaba, de verdad que no me gustaba, pero... Poco a poco fui cogiéndole cariño a esas cosas, uh -huh. y luego pues ya eh, con el pasar de los años, ya me fui, ya me fui adentrando más a lo que es, eh, digo, creo que, creo que hay un don dentro de mí, creo que hay un talento dentro de mí que no lo hago trabajar, que está ahí como, como dormido. Y ya cuando vine a vivir aquí a Loja, poco a poco me he ido, me he ido empezando a, a ver que me gustaba esas cosas. Eh, a ver, por, el, por, por ahora y ahora más en este tiempo de la pandemia, me he dedicado a hacer algunas cosas, lo que es para decorar eh, sala, cocina, comedor, eh, la entrada de la casa, así muchas cosas que te ayudan para, para adornar. Bueno, Domi, en realidad entonces eh, lo que tú estás haciendo ahora es parte de lo que tú viste hacer a tu familia, tu, especialmente tu abuelita, tus tías, tu mamita. Ellos han sido un ejemplo a seguir, te han dejado esta herencia de, del arte eh, para que to, en este tiempo lo, lo plasmes, lo hagas como una parte de un ejercicio de vida, de producción para ti. Sí, yo creo que sí, porque, porque sí. Eh, desde mi abuelita, han seguido a las hijas y luego, bueno, en mi, en mi casa, en, mi ca en la casa de mis padres, creo que soy la que más le gusta este tipo de cosas, de, de uh -huh. adornos, de cosas de, de decoradas, de la costura. Todas esas cositas creo que soy la que más le gusta. Uh -huh. Entonces, tú sabes el arte de la costura, el, el arte de la decoración y... ¿Y cómo te ha resultado? Últimamente te estás ya de lleno metida en estas actividades, sobre todo con esto de la pandemia que dices, como que te impulsó a, a tomar esta como una actividad para poder eh, sacar recursos y poder eh, vivir, ¿no? ¿Cómo te está yendo? Claro, te cuento, Ramiro, que en medio de... de, en medio de porque yo, a ver, cómo te digo, no, no, no estoy completamente sana. Eh, de hecho... Tomo medicación todos los días, pero no sé, yo tengo esa fuerza, tengo esa fortaleza todos los días y digo, no, yo puedo, yo puedo hacerlo. Tengo que hacerlo por mí misma, por, por mi familia, por mis hijos, un nieto hermoso que tengo. Entonces yo digo, yo tengo que hacerlo, no me puedo quedar las manos cruzadas porque veo que toda la gente tiene que buscar la manera de vivir, de seguir, de continuar, que no ha terminado ahí la vida. Claro, Entonces, llegó, un yo... momento, llegó un momento en que te enteraste de una, un problema un poco grave, ¿no? En cuanto a tu salud, fue un momento difícil para ti, sin embargo, eh, bueno, te levantaste, has buscado la opción, eh, has visto en ese problema una gran oportunidad para salir adelante. Sí, Ramiro, precisamente hace un poco más de tres años que tuve que operarme porque tuve cáncer maligno de tiroides. A partir de ahí, este, ya mi salud no ha estado completamente bien, pero, pero le doy gracias a Dios porque en medio de todo, yo, yo tengo vida, tengo vida porque eso es lo importante. Y mi familia, mis hijos, mi nieto, toda mi familia, todas mis amistades que de verdad han estado conmigo y están en todo momento, yo soy muy agradecida que, que por ellos yo sé que debo luchar cada día y descubrir, como te dije anteriormente, descubrir mi talento, que creo que es ese. Uh -huh. El de pintar, de bordar, de tejer, de decorar, porque eso es lo que me encanta hacer. Qué bien, Domi. Entonces, ¿cómo es la relación ahora con tus clientes? ¿Qué es lo que te han estado pidiendo? ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en lo que tiene que ver con esto de la, de la artesanía? Verás, ahora en este tiempo de pandemia... Empecé decorando botellas. Eh, un día tenía unas botellas ahí vacías que me regalaron. No es que yo me las he tomado, me las regalaron vacías. <risa> y bueno, mira, yo lo que hago, digo, a ver, con estas botellas algo tengo que hacer. Las uh -huh. pongo en la mesa y ese rato se me viene una idea. Uh -huh. Y la miro a la botella, su forma, y digo, bueno, esta botella tiene que ser decorada con cáscara, con cáscara de huevo, o con cinta, o con tela, o con papel, bueno, o, o, o también te puedo hacer en, en forma de una muñeca, con carita y todo. Eso se me viene ese momento que tengo yo ahí. Entonces yo desde ahí me puse a hacer, a hacer y les, les he regalado algunas de mis amistades, de mi familia. Les he regalado y les ha gustado. Yeah. Entonces, yo de ahí empecé a hacer las botellas primero. Luego me puse a hacer unos bordados. Mm. Luego me puse a hacer unos jarrones decorados también. Que eso lleva, te lleva tiempo en hacer. Porque tienes que primero hacer con papel. Luego dejarlos secar. Después pintarlos, ponerles laca. O sea, es un trabajo, es un La trabajo rusa, largo. Es un proceso, un Exacto. proceso que lleva. Es llega. un trabajo largo. Y lo, lo, lo, no sé si es malo o bueno que tengo, que me gusta que quede perfecto. Estamos de vuelta. Muchas gracias, amigos y amigas de la sintonía del medio digital A Voz del Sur y de su espacio escenario. Un espacio donde vamos noche a noche conociendo diferentes experiencias. ...de cada uno de nuestros invitados... ...y queremos aprovechar para dar gracias también... ...a la gente que se está uniendo a la transmisión... ...muchas gracias, un fuerte abrazo a la distancia... Eh, ...saludos para... ...don César Castillo... ...dice felicidades... Eh, ...Domi Jiménez... Eh, ...también Lucía Jiménez, guapísima como siempre... ...también por acá está... ...sin duda eh, eres un ejemplo... Mmm, ...a seguir... Eh. gladys Jiménez... Eh, ...te felicito hermana, eres... ...excelente persona y éxitos... Bueno, y más personas también, Carolina Castillo, éxitos. Bueno, y muchas gracias a la gente linda que sigue compartiendo. Gracias, comparta la transmisión para que más personas puedan observar el trabajo, el sacrificio y el talento de nuestra invitada en esta ocasión, para que de una u otra manera también personas que tienen eh, emprendimientos, también los invitamos para que se comuniquen con nosotros y de esa manera también poder eh, coordinar y poder también dar a conocer a nuestros seguidores del talento que tenemos en nuestra bella patria ecuatoriana y en especial nuestra bella provincia de Loja. Ramiro Narváez. Sigamos entonces conversando con Domi Jiménez, sin duda, ya lo hemos visto, una mujer emprendedora, una madre muy, muy trabajadora, eh, inteligente, hábil con sus manos. Háblanos, Domi, cómo es esto del, este trabajo del pirograbado lo que estás haciendo ahora y, y, y qué tipo de, de elementos utilizas para este trabajo. Bueno, el pirograbado es un... esto se hace en, en tela gamusa y se, se utiliza un, un... a ver cómo te diría, un aparato que se llama cautín. Esto uh -huh. se hace a corriente. Es un poco... Es un poco riesgoso, debes tener bastante, bastante, a ver, ¿cómo te digo? Eh, tino, tal vez. Eh. Eh, eh, tino, sería tino, sí. Bastante firmeza en la mano para manejarlo, mm. porque si no lo manejas bien, bien, se te daña todo, se te daña el dibujo, se te rompe. O sea, con la pistola o el cautín que tú dices, vas como pintando, haciendo las figuritas en, en No, la... primeramente el dibujo, es un traba, es un trabajo verás este un poquito complicado, porque tú primero sacas el dibujo y lo pasas a la tela. Luego todo el dibujo con el con el aparato que te digo, se mm. lo se lo se lo aclara todito todito mm. y vas haciéndole la figura que quieres, pero a todo a todo el dibujo, ya que mm. está hecho todo Después viene la pintura, y ya tú pintas bien, según lo que tú has hecho y, y, y tienes que pintarlo, lo pintas idéntico al dibujo que tú quieras hacer, igualito. Uh -huh. Pero si es, es, un poquito, es un poquito complicado laborioso. y tienes que estar ahí prendido. Mucha ahí prendido, sin, Exacto, concentrado, haciendo porque no puedes este, ir por otro lado, porque ahí se te jodió todo. Uh -huh. ¿Y Luego lo somos? mandas a... Luego sí. le mandas a poner vidrio con, con tu cuadro, como quieras. Y queda un excelente trabajo, un, un hermoso cuadro de lujo. Mm. Puede ser para el comedor, para la cocina, para la sala, para el dormitorio. El dibujo que tú quieras, yo te lo hago. Solamente eh. tienes que ver. Si tú me dices, Domi, quiero que me hagas este dibujo, yo cojo y te lo hago. Mm. Qué interesante. Uh -huh. y, y, es, y El pirograbado es... El pirograbado es una, una técnica, una uh -huh. técnica que muy, muy bonito. Te queda, te queda precioso. Te queda ¿Pero cómo precioso aprendiste esta vez. técnica? ¿Cómo la aprendiste? Bueno, yo seguí un curso, un curso de pirograbado. Ahí aprendí, sí, un curso de un mes, uh -huh. pero era, era, a ver, era cinco horas diarias. Cinco horas diarias y sí, sí, aprendí rápido. Porque, porque me gustaba, porque me gustaba y, y empecé a hacer cuadros para algunos de mi familia. Les hice para ver cómo, a ver si les gustaba. Entonces, cierto, sí, sí les ha gustado y, ¿y ¿para qué? Quedaron encantados con el trabajo. Y ahora mismo, ahora mismo tengo, tengo un trabajo ya listo de pintar. Son uh -huh. tres cuadros de diferente tamaño para sala. Ya están uh -huh. hechos solamente de pintar. Uh -huh. Ahora, eh, el cliente te, te sugiere, te dice, sabes que Domi, necesito que plasmes este dibujo, esta, bueno, este dibujo, ¿no? Y tú tienes que hacerlo, pero dime, ¿de pronto te ha resultado algún dibujo eh, como complicado? ¿Cuál sería el dibujo más complicado que te ha resultado hacerlo? El dibujo complicado que me ha resultado es el pavo real, uh -huh. porque lleva, lleva bastantes colores. Es bastante colorido, pero te queda precioso, precioso. Pero sí, en cuestión de, a ver, luego ya cuando, si tú le dices, mira, yo le hago, yo le hago, pero tanto le va a costar. A veces te dicen, no, pero está mucho. Eh, es como que te bajan un poquito la moral, porque dices, mm. chuta, el, mi sacrificio, mi trabajo. Eh, a veces, a veces las personas no comprendemos eso, que... Al ver parece fácil, pero es, sí. es difícil el tiempo, el material que utilizas, claro. todo eso y más la mano de obra. A veces uh -huh. eso las personas como que no reconocemos. Uh -huh. Ese es un problema que yo creo que habría que irlo superando, ¿no? Porque muchas veces, como tú dices, eh, vemos que todo es sencillo, que al parecer todo es sencillo. Sin embargo, detrás de eso hay un gran esfuerzo, un gran sacrificio, inversión. Y muchas veces eh, desvalorizamos aquello. Yo creo que sí si vale la oportunidad para que podamos, sobre todo, pues eh, apoyarnos entre la gente de, de nuestro lugar, entre nosotros mismos y darnos la mano, más aún en, esos, en estos tiempos donde todos necesitamos apoyarnos de un lado y otro. Eh, qué bueno, Domi, pues de lo que nos estás contando y, y cómo hacer para que la gente que a lo mejor... ¿Te está viendo ahora mismo? ¿Quiere contactarte? ¿Quiere pedirte alguno de tus trabajos, que les hagan algún decorativo? ¿Cómo te pueden contactar? Sí, eh, pueden contactarme a mi número telefónico, que es el 099-1174-975, es de Servicio Claro. O también en las redes sociales, Facebook, Facebook es lo que más uh, utilizo. Está como Domi Jiménez, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Muy bien, Domi. Vemos ahí en el fondo que tienes algunas de las uh, de las cosas que haces. Me imagino que todo lo que está ahí pues, son decorados tuyos, ¿no? Ahí tenemos que tenemos un, un jarrón. Si nos puedes indicar de lo, que, de lo que tienes ahí. Ahí al fondo vemos también que es un pato. Todos uh -huh. son decorados tuyos, ¿no? Uh -huh. Ah, sí. Sí, eh, no sé si te, te acerco. Eso sí lo podemos ver. El que está a tu otro al lado derecho es. Sí, este es un cisne que todavía, esto estoy, estoy terminándolo, todavía me falta, pero es igual ya, ya está pedido, ya está vendido, uh -huh. aunque no está terminado, pero ya está vendido. Sí, para que a veces a la, las personas les gusta, porque son cosas que no, no se ve. Que, no se ve así, como te digo, normalmente por ahí, porque como te dije anteriormente, yo hago de diferentes formas, de diferentes maneras. Nadie me ha enseñado, simplemente me, me yo sola me invento. La intuición uh -huh. y hago diferentes modelos o de diferentes cosas. Uh -huh. Ajá. Bueno, y aparte de esto, otras actividades, porque también sé de que eres una mujer de, de que estás en el en los negocios. Eh, bueno, siempre siendo alguna cosa, alguna actividad, dentro de la parte comercial has uh, caminado bastante. ¿Qué otras actividades haces? Eh, también eh, también sé coser. También es otra de las cosas que me gusta. Eh, de repente, si alguien necesita algo, también estoy a la orden. Puedo ayudarles también en cuestión de costura. Uh -huh. eh, también me dedico a, a, en venta por catálogo ropa, zapatos, bisutería, eh, cuidado personal, todas esas cosas. O sea, siempre me ha gustado a mí eso, por eso yo creo que las, todo, todo esto va complementado en, en todo lo que hago. Porque son importa? cosas que nacen, nacen de mí que me gusta hacerlas y las hago con todo mi cariño. Eh, por supuesto que sí, las cosas que se hacen con gusto, con cariño, con pasión, siempre resultan bien ¿no? y son, son aprovechables. Leonardo, ¿alguna inquietud? No, eh, está muy bien eh, escuchándoles con atención sobre lo que venían comentando, el, el trabajo que, que cada uno eh, pues hace, ¿no? en este caso de nuestra invitada, y lo hace muy bien. Eh, estaba justamente concentrado acá también eh, en los mensajes que por acá nos llegan eh, don César eh, dice Castillo gracias Domi mi hija dice quedó encantada con la muñeca que me le hizo muy bonito o oh, bonito trabajo eh, éxitos y bendiciones eh, Elizabeth también por acá Jiménez eh, dice Cris Serrano felicidades mi querida Domi éxitos en tus proyectos eh, Pato Jiménez, felicidades, hermanas, saludos desde Estados Unidos. Gracias a la gente linda que sigue compartiendo la transmisión, mi estimado Ramiro. Muy bien, ahí está entonces la gente que apoya al emprendimiento, al trabajo, a lo que está haciendo Domi Jiménez acá en nuestra ciudad de Loja. Y para ella, eh, para ti Domi, el asunto de, de papelería, de retazos de tela, de cascarones de huevo, todo esto es un material importante ¿no? en, tu, en tu labor. Sí, sí, claro, esa es, ese es la materia, materia la materia prima, sí. Yo incluso a la, a la dueña de casa donde yo arriendo, yo a ella le, le sé decir, eh, necesito que me, que, me, que me dé todo lo que, lo que consume, que me junte y me guarde, porque eso también hay que coger, hay que secar, eso tiene que estar bien seco porque luego hay que molerlo. Bueno, es un proceso que no es, como te dije, no es tan fácil, pero... Lo que te gusta hacer, lo haces. Y yo cuando me siento a hacer, me gusta terminar la obra que estoy haciendo, eso sí. Ajá. ¿Y qué dicen en tus hijos? ¿Cómo ven el trabajo de su mamá? Ellos, ellos me han apoyado siempre. Ellos han estado ahí siempre, aunque ya no viven conmigo, pero son mi, creo que son mi motor. Creo que son mi impulso a seguir, aunque a veces me ven que decaigo un poco en mi salud. Pero ellos nunca me han dejado solo sola. Uh -huh. Ellos están ahí en todo momento, pendientes en mí. Y les gustan las cosas que hago. Les gusta, les encanta cómo hago. Me ven como trabajo, me ven que no paro, que no me gusta estar sentada sin hacer nada. Uh -huh. <ríe> pues entonces, yo creo que es una motivación también para ellos, para que digan, bueno, mi mamá ella, de cualquier forma, aunque sea para ganarse un dólar, uh -huh. busca la manera. Entonces, yo creo que ellos también están, están haciendo lo mismo. Cada quien en, su, en lo que le gusta, en lo que, en lo que ha seguido, pero lo están haciendo también, sí. Y Así a mi nieto te comento que le encantan mis botellas decoradas. Uh -huh. Que hice seis pequeñitas de unas Coca-Colas que me dieron y cuando va a mi casa se los lleva a su casa. Uh -huh. Qué uh -huh. interesante. Me imagino que, bueno, toda la familia debe tener... ¿Algún pequeño detalle que ha sido hecho por tus manos ahí en casa? Yo creo que todos. Yo creo que todos, porque como dice mi sobrina que está en, en Italia, eh, le, les he hecho a, todos mis, a todas mis sobrinas porque me considero una tía muy querida. Les he hecho una muñeca, una muñeca hermosa, también para que se lleven de recuerdo de su tía. Y sí, yo sé que la cuidan, la tienen en un lugar especial en su cuerpo, sí. Uh -huh. Qué bueno, qué hermoso. Entonces, eh, pues eh, queremos invitarles ¿no? a ustedes amigos que están viendo este programa para que eh, si en algún momento necesitan algún detalle especial, sobre todo realizado manualmente con esa técnica especial que utiliza Domi, y bueno, sobre todo con ese carisma que ella tiene, con esa pasión que le pone, pues contáctese con ella. Ella nos dejó su número, también está en, en el Facebook como Domi Jiménez, ¿no? para que la puedan ubicar y sobre todo hacerse amiga de esta gran y maravillosa mujer que nos ha traído un gran ejemplo de vida, de emprendimiento, de lucha a este programa. Domi, hemos llegado a la parte final. Eh, gracias por habernos acompañado. Si, si quieres decirnos algo, dejarnos con algún mensaje final, eh, pues con mucho gusto. Sí, eh, quisiera decirles a las personas que están, que están unidas a esta transmisión y que, que saquen a flote su talento. A veces lo tenemos ahí guardado, no por miedo, por temor, a qué dirá la gente, si les gustará o no les gustará, o a veces eh, eh, porque nos hace falta el dinero para hacerlo. Pero yo creo que hay que, hay que lanzarse. Si uno no se lanza, no se sabe si me va a ir bien o me va a ir mal. ¿Lo podría hacer o no? Si no lo hago, no lo sé. Entonces quiero mandarles mi, mi fuerza, mis energías, que cada día tenemos que luchar, sobre todo las mamás. Eh, no debemos dejarnos. Pase lo que pase, día tras día, continuar y luchar para ser mejor, mejor persona, mejor madre, mejor hija, eh, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Y porque creo que para eso estamos en esta vida. Y a ustedes muchísimas gracias por esta invitación. Espero que no sea la, la última. Y que Dios les bendiga y, y sigan con este trabajo hermoso que tienen de invitar a los emprendedores para que así la gente nos conozca y podamos presentar nuestras cosas que hacemos. Con todo gusto, Domi. A usted, gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí en nuestro escenario. Y en algún momento también le pediremos que nos, eh, que nos realice algún, algún detalle especial para, para nuestro programa también, algún decorado especial. Así que, pues por ahí vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Y con esto, nos despedimos, Leonardo. Sin más, eh, mañana tendremos otra, eh, otro invitado acá en el programa. Así que les dejamos siempre...